Así se presentaba Tierra Santa a mediados del siglo pasado. Imágenes históricas extraídas de las películas que la custodia de Tierra Santa produjo entre 1948 y los años 70. Películas que estaban inservibles y que vuelven a ver la luz gracias a la restauración y digitalización comisariada por la Cineteca de Milán en nombre de la Fundación Tierra Santa. En total 37 títulos, con una duración media entre 9 y 20 minutos. Navidad en Belén, también disponible en YouTube, nos traslada a la Navidad de 1954, cuando la ciudad aún estaba bajo el control de Jordania. Los mismos musulmanes ofran espontáneamente el loro entusiasmo y el loro servicio d'onore al bambino. tutti hoy, son presi del fascino del grande misterio. No cambian los ritos y tradiciones como el sonido de la gaita, hoy encomendado a los scouts. La entrada solemne del patriarca y su recibimiento en la plaza frente a la basílica de la Natividad, saludos a las autoridades y la entrada a la basílica en procesión con los frailes. La argentea de latini seña el lugar donde fu puesto neonato que le Y hoy como entonces, después de la misa de medianoche, los frailes bajan a la gruta de la Natividad para depositar al niño. Aquí lo vieron los pastores, aquí lo reveló la estrella, aquí fue adorado dai los Qui los angeli cantaron Gloria nel più alto dei cieli. Cruzados sin Armas fue realizada en 1955 con equipo profesional y cuenta la historia de los franciscanos en Tierra Santa. Ma un secolo no era trascorso dalla conquista del Santo Sepolcro que la potencia cristiana crollava per le discordie e le ambizioni dei principi. Es allora che un uomo semplice, senza scorta e senza armi ricco solo di fede e di entusiasmo osa realizzare un antico sogno umile nello strano saio con le mani nude e di piedi scalzi Francesco affronta gli armati saraceni e lo stesso sultano lo affascina, lo conquista e gli strappa il consenso per sé e per i suoi frati di vivere in quella terra benedetta las películas son amateur de alto nivel, a menudo producidas por directores semiprofesionales. Inicialmente estaban destinadas a un público limitado, pero también se utilizaron en actividades de catequesis y promoción de Tierra Santa, ayudando a difundir el mensaje y la gracia de los santos lugares.